Llevo como 5 intentos de grabar el vídeo pero es que no sé hablar, os lo juro por mi vida que no sé hablar Y lo peor de todo es que hoy quiero grabar 3 vídeos, no me va a dar ni para uno El primer vídeo que os traigo hoy es la guía definitiva para Valorant de la Vandal Un main Vandal como yo, los que me conozcáis, sabéis que utilizo siempre la Vandal Siempre suelo ganar muchos unos para uno o la mayoría de los unos para uno Sobre todo en mis rangos, Diamante 2, Diamante 3, lo juego muy bien con la Vandal Entonces creo que tengo bastante recorrido ya para dar un par de consejos O para explicaros más o menos cómo uso yo la Vandal Así que sin más dilatación, como siempre os digo Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial Otra vez en mi canal No voy a hacer la intro que me da pereza Bueno, una vez dentro del juego, no sé si se ve Vale, ahí se ve el juego, ok eh, Cosas, aspectos que voy a contar primero Os voy a decir lo más básico, tenéis las estadísticas Por aquí, es de las únicas armas Aparte de la Operator y la Marshal Que mata de un tiro a la cabeza en cualquier distancia ¿Vale? O sea, yo quiero que sepáis que la Vandal es muy buena arma si queréis Piquear ángulos largos, si tenéis Muy buen aim, ¿vale? Es para que nada Más que nada os penséis vosotros Qué tipo de jugador sois y si os conviene Coger la Vandal o la Phantom. Cosas malas de la Vandal El recoil, eh... Y y sobre todo también el movement, la penalización que te da por movimiento al disparar que no te da la Phantom tanto penalización. Así que lo primero que tendríais que hacer para aprender a jugar con la banda es muy sencillo, es aprenderos el recoil, ¿vale? El recoil se aprende de una forma muy sencilla, vais a una pared, por ejemplo esta de aquí, eh, os ponéis a un lugar que podáis ver, disparáis y como veis se va haciendo el recorrido. Es como una verga, o sea, es como un pene. Más o menos, como fijáis Y tenéis que hacer el recorrido justamente al contrario Como veis, va arriba, derecha e izquierda Pues vosotros hacéis abajo, derecha e izquierda Y como veis, van todas juntas Es sencillo el recoil, el recoil es fácil Pero lo que tengo que añadir sobre el recoil Que no solo pasa con la banda, el pasa con todas las armas en Valorant Tienen un par de balas, a lo mejor a partir de la quinta o la sexta Que van aleatorias, absolutamente aleatorias A lo mejor en este caso ha caído aquí Pero en el siguiente caso Bueno, estoy más cerca Veréis, eh, voy a hacerlo así. ¿Veis? No hay ninguno de los tres recoils que sea exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy rara que es parecida a lo que había en Fortnite. Los que vengáis de Fortnite, que se llama el Bloom, que hay balas aleatorias. Así que lo que tengo que deciros con esta arma es que tenéis que jugar a guantapeos y sprays. No podéis jugar a recoil porque es un arma muy imprecisa, recoil. Y si queréis jugar a recoil y a aguantar ángulos cortos y escallar así de esa forma. Os recomiendo la Phantom o un subfusil No os recomiendo la Vandal para nada Vale, sabiendo ya el recoil, sabiendo que mata de lejos Sabiendo qué tipo de jugador sois Ya empezamos a hablar de cosas más técnicas O de cosas más especiales para saber usar la Vandal Vale, la Vandal no se utiliza en ángulos cortos Como ya sabéis, o sí, vale, lo podéis utilizar A quien le gusta la Vandal la va a utilizar en cualquier lado Como hago yo, pero esta arma No podéis entrar como entréis con la Phantom Que entréis así, vale, que hay mucha gente Que lo hace, eh, sobre todo en rangos bajos Que me ponéis de los nervios con la banda no, con la banda tenéis que ir un poquito más calmados Y sobre todo no tenéis que hacer esto que hace la gente Que es pegar sprays a todos lados No, con esto lo único que podéis intentar hacer Es ir abriendo huecos mientras metéis guantapeos, ¿Vale? Imaginaos, eh, vais abriendo aquí, vais abriendo allí Tan, tan, metiendo tapeos Por si acaso, veis, vais abriendo así Hay un programa que se llama Aim Lab Que no lo conozca, que os viene muy bien para aprender a hacer eso Que esto se llama Strafe Vale, no, Strafe no, sí, se llama Strafe, ¿verdad? Sí, el Strafe, vale, sí, Strafe Que es ir piqueando con la A y la D, ¿vale? Y vais haciendo así, ¿vale? Que se llama Counter Strafe en el momento que vosotros disparáis y dais al botón contrario Que eso está en otro vídeo, está en otra guía, pero lo voy a resumir rápido La Vandal va muy bien con el, con, con el Counter Strafe Porque como tiene mucha precisión el Counter Strafe Más meter un tapeo, más que la Vandal de lejos mata un tiro a la cabeza Entonces es muy, muy, muy eficaz El Counter Strafe cómo se hace, ¿vale? Imaginaos que os entran por aquí con 3 strikes, la D y conforme vais a disparar en el momento que disparáis pulsarla, la, a. ¿vale? Veis que van rectas Pues eso es lo que tenéis que hacer con la banda Aparte de lo que os he dicho, si abrís ángulo, Vosotros vais primero, tenéis que ir abriendo eh, Con tapeos y haciendo Counter-Strike si podéis también añadirlo Es increíblemente increíble Increíblemente increíble, ¿qué coño dices? Siguiente consejito que os doy, que este se lo doy a todo el mundo siempre Sobre todo en rangos bajos, rangos altos No pasa nunca, o no pasa casi nunca Pero pasa mucho en rangos bajos El crosshair placement, por favor, no me vayáis corriendo así No me vayáis corriendo así No me vayáis corriendo así, no, ir con la mirilla Como si hubiera una cabeza en cada puto punto caso asomáis Y sobre todo con la Vandal Porque es lo que digo La Vandal me gusta a mí mucho jugarla como Entry Porque os voy a poner un ejemplo por aquí Imaginaos que vosotros vais a entrar a B a atacar, ¿vale? A esta zona y tenéis a un tío que os va a piquear a partir de aquí Imaginaos vais con Fénix, Cualquier cosa sois el Entry Y vas con Vandal, ¿eh? Que no es muy usual Porque normalmente el Entry juega ángulos cortos Pero a ti te gusta la Vandal Que a mí me gusta más el Entry con Vandal Si tú piqueas... Y, y le metes la mocha o sea, si tú piqueas, mejor dicho, le metes la mocha tenemos que pensar que la vamos a dar si tú piqueas, eh, si la otra persona va con phantom, tienen menos posibilidades de matarte que a ti porque tú tienes el primer pick y tú ya estás, tienes el crosshair pressman a la cabeza estás haciendo lo que os he dicho del strafe, entonces tú tienes muchas más posibilidades de darle un insta headshot como lo llamamos, ¿no? insta mocha como queráis decirlo, el que a vosotros, o sea que entonces, si eres un entry, es muy recomendable que cojas vandal por el hecho de que el primer enfrentamiento o la forma de el punto, tienes asegurada la primera kill casi 100% si eres mejor que tu rival, si Espero que tu rival no, pero por ejemplo una persona como yo que considero que para en mi rango me defiendo muy bien, normalmente ganos casi todos los unos para uno, me defiendo guay, normalmente cuando voy a piquear un ángulo o estoy defendiendo y piqueo y hago el primer pick de alguna forma o atacando, entrando a cualquier punto voy muy seguro con la vandal porque sé que si le doy, le voy a matar, con la phantom no con la phantom me ha pasado piquear en medio, piquear en cualquier lado, meterlo en un headshot, dejarle a dos de vida y querer tirarme por un Cuarto piso. Siguiente consejo: ya creo que son de los últimos, porque ya creo que se explica bastantes cosas, aunque parecerán pocas, pero es que no os puedo explicar mucha más. Simplemente tenéis que jugarla, jugarla, jugarla, jugarla, jugarla y aprender lo que os he dicho. Y yo os prometo que soy una persona que lleva jugando desde la beta con la Vandal y no sé más consejos que daros mmm, sencillamente porque creo que no hay nada más que aprender de la Vandal. Sí que hay que aprender una cosa bastante sencilla: voy a poner el ejemplo, si vosotros jugáis con Phantom defendiendo de DCT, por ejemplo. Eh, sobre todo en rangos bajos esto eh. Esto no es para rangos altos Aunque habrá gente que lo hará eh, Hay mucha gente que aguanta este ángulo así ¿Vale? Porque tú puedes ir haciendo el recoil Y detrás muchos puedes ir matándoles ¿Vale? vale porque como siempre digo, esto no tiene movimiento de error Tampoco tiene eh, mucho recoil Es una arma mucho más sencilla, más rápida que la banda Si estás jugando a banda y estás aguantando aquí Lo que no recomiendo es que te coloques así para matar a tres o cuatro. No, no, no, no, no, no, no, no Lo primero que tienes que pensar es que esta arma como mucho te va a dar para matar a 2, 3 5 no te vas a hacer a no ser que seas un radiante de la hostia o tengas mucha suerte O sea, que con esto lo que tenéis que aprender, sobre todo en Ranked Si jugáis públicas y tal, pues podéis intentar cualquier locura Es piquear el primer pick Lo que siempre os digo, esta Vandal, la Vandal, juega muy bien para los primeros tiros O sea, para el primer enfrentamiento, el 1 para 1, es la mejor arma que hay O sea, que tú lo que tienes que jugar aquí es apuntando o sin apuntar, como preferáis Apuntáis y conforme cruzan, ¡pam! Y conforme disparas y lo matas, te metes No hay más... Están entrando, punto eh, Tira mierda Si poto, mis muertos Poco más Yo creo que no tengo más que deciros Simplemente eso Que tenéis que tener claro Que la Vandal no es un arma Tan rápida como la Phantom Pero también tenéis que tener Esa seguridad De que si le dais a la cabeza Lo vais a matar Así que nada Como siempre os digo Un besazo Dejar un buen likazo eh, Nos vemos en un próximo vídeo Muy próximamente Seguramente mañana O pasado mañana Que se vendrá ya la guía de aim Completa Que se constará de 4 o 5 partes Una guía de aim Bastante intensa Así que nada Un besazo Nos vemos prontísimo ¡Mua! Guapos y guapas